Soy Sergio Bautista, soy responsable de la División de Robótica y Movimiento en ABB México. Bien, eh, ¿podría hablarnos un poco de qué aplicaciones robóticas serán eh, las principales en las plantas de envasado en el futuro inmediato? Sí, eh, especialmente en, en la parte de envases, envasado y empaquetado eh, son en las que nos hemos enfocado, lo que presentamos más el día de hoy. Eh, y, y creemos que para el medio uh, de alimentos y bebidas o los segmentos de alimentos y bebidas, eh, Consumer Package Goods y farmacéuticas son tres de la, son tres de los segmentos que requerirían cada vez más aplicaciones de eh, Picking, Packing y paletizing. Eh, Palletizado, empaque y, y toma de piezas de diferentes eh, eh, formas para eh, llevarlas precisamente a un empaque o a un envase. Ok, eh, ¿cómo es que la robótica está transformando eh... La manera en que se hacen los envases, ¿hablaba usted que o lo comparaba con la industria automotriz? Correcto, sí, eh, yo creo que la industria automotriz siempre va eh, en la parte robótica o siempre ha ido a la vanguardia, no eh, históricamente, no no por algo especial, sino incluso los robots de alguna u otra manera nacen eh, en la industria automotriz, entonces pues que lleva un poco más a la vanguardia, pero eh, detrás de la, de la industria automotriz o de la del uso de robots en la industria automotriz, eh, eh, alimentos y bebidas eh, eh, empaque, eh, perdón, eh, productos de consumo y, y productos farmacéuticos son eh, la siguiente línea, tal vez peleando un poco con la industria electrónica para el uso de robots y eh, definitivamente están cambiando uh, los requerimientos de esos procesos eh, el uso cada vez de más robots. Eh, creemos que, que, que el uso de robots va a ir siendo cada vez más una necesidad en estos segmentos de mercado para mejorar, repito, la la productividad para mejorar la eficiencia, para uh, aumentar la calidad y bueno, para uh, el proceso ser uh, controlado de alguna manera con experiencia humana, pero ejecutada por robots. Eh, ahora, eh, ¿cómo es que la robótica se está integrando eh, con la industria 4.0? La, la industria 4.0, el Internet de las Cosas, eh, tiene diferentes aristas, ¿no? Depende de... de, de, de, de del mercado incluso y de la tecnología. Eh, en, en nuestro caso como ABB y especialmente como robótica eh, como lo comenté, eh, vemos eh, la industria 4.0 bajo eh, esta visión de tres pilares de simplificación, colaboración y digitalización. Eh, estos tres pilares de simplificación para hacer eh, el, eh, la programación de robots cada vez más simple, incluso dejar de programarlos y empezarles a enseñar. La colaboración que es mayor eh, colaboración entre robots y humanos, más interacción. Y la digitalización es hacer estos eh, ambientes virtuales de realidad aumentada eh, en los que puedas probar todo tu proceso. Eh, creemos que con esos tres pilares estamos fabricando la fábrica del futuro, estamos desarrollando los conceptos de la fábrica del futuro que tanto eh, los, eh, los productores nos están eh, comentando, oye, ¿cómo podemos mejorar esto? Algunos de ellos tienen claras ideas de cómo tienen que mejorar sus procesos y por lo tanto recurren de alguna manera a preguntarnos, oye, eh, ¿qué puedes ofrecer, qué puedes desarrollar más en la parte robótica para poder crear esta fábrica del futuro? Si a eso le aumentamos conectividad eh, de cada uno de los elementos, monitoreos remotos, eh, etcétera, etcétera, ahí tendremos eh, la visión futura de, de la industria 4.0 eh, con la robótica eh, totalmente incluida eh, en ese concepto. Bien. Ah, actualmente vemos que algunas empresas se eh, resisten a, a quizá la robótica por cuestiones de mano de obra o por eh, que consideran que son caros. ¿Cuál sería su mensaje para la industria del sí. envase? Correcto, hay, hay, hay varios clichés ¿no? en, la, en la robótica, en el uso de los robots. Eh, y déjame tratar de romperlos un poco. Eh, uno es, eh, los robots son muy complicados, necesito estudiar un doctorado para poder manejar un robot. Eh, no es así. La verdad es que cada vez los robots son más simples, más fáciles. Eh, como lo comenté hace rato, llegará un punto en el que, eh, y al igual que usamos un teléfono celular, llegaremos a ese mismo punto con los robots. Ese es uno de los clichés. El segundo es, eh, los robots eh, estarán sustituyendo eh, ciertas labores humanas. Eh, también, eso es totalmente absurdo, eh, de hecho hemos eh, identificado claramente que los países, por ejemplo, con mayor densidad de robots per cápita eh, por empleado de manufactura, eh, son los que menor desempleo tienen y un mayor número de robots están utilizándose en la industria. Los robots realmente se tienen y se están aplicando en procesos en los que el humano no da valor agregado y el humano da valor agregado al enseñarle al robot lo que necesita que haga eh, o incluso... Eh, modificando los procesos para que el robot haga lo que necesitamos y eh, evidentemente el robot haciéndose cargo de las tareas repetitivas pesadas como cargar piezas eh, imagínense un proceso tan básico como el paletizado eh, los robots eh, realmente pueden estar cargando sin problema las cajas de 12 kilos a, a un palet un humano eh, Tienes que estarlo cambiando de turno constantemente. No hay un valor agregado realmente. El humano no le está haciendo absolutamente nada a una caja. Entonces, eh, esas son las labores de robots. Eh, eh, por lo tanto, el cliché de, eh, de, de, del, del eh, robot eh, es mu está totalmente eh, fuera de lugar. Al contrario, habrá más colaboración entre robots y humanos. Eh, y, y el último que, que mencionaste, al, eh, déjame romper ese último, ¿no? Eh, de, del miedo o del miedo a la inversión. Eh, es que un robot es muy caro, eh, yo creo que puedo sin duda decir que un robot al día de hoy puede valer incluso menos que una de las máquinas, herramientas de proceso que comúnmente en cualquier, incluso uh, pequeña, mediana empresa existe, estamos hablando de menos de 50 mil dólares, eh, cuando, cuando el inversionista o el dueño de la fábrica, o si fuera una pequeña empresa, se da cuenta que puede invertir en un robot a lo mejor eh, muy básico o incluso de eh, remanufacturado, lo pone en su planta y se da cuenta de que verdaderamente no era tan problemático. La inversión se recuperó en menos de un año tal vez máximo dos, e inmediatamente cambia y, y se le olvida todos estos tres clichés de los que hablé, e inmediatamente cambia y nos damos cuenta cómo empieza a buscar robotizar otras cosas que, que, que tal vez sin haber tenido esa primera experiencia lo hubiera pensado de otra manera. Yo, yo creo que este evento, la, la ventaja de, de esto es que eh, hay, hay un montón de compañías dedicadas especialmente y focalizadas a, a, a, este, a estos procesos y, y la verdad es que a nosotros nos gusta participar acá porque está muy, muy enfocado. Eh, entonces creemos que, que nuestra participación aquí eh, es valiosa para nosotros porque vemos y hablamos con gente dedicada especialmente a esta industria con esa intención o con ese interés, de ver eh, nuevas tendencias en tecnología o desarrollos tecnológicos, que es lo que nosotros venimos a, a poner en la mesa, eh, y eh, pues hablamos con gente que verdaderamente toma eh, esto y está con la necesidad de enfrente en la, en la producción, por lo tanto el, el, el lugar es el adecuado para tener pláticas un poco más de detalle, eh, preciso sobre las necesidades de las, del mercado, sobre las necesidades de las fábricas eh, eh, para estos procesos.